Buenas tardes, soy Alejandro Escalona Jiménez, eh, miembro del grupo de jóvenes de, de Unidas Podemos por COIN. Nuestro principal objetivo es acercar la política a los jóvenes de nuestro pueblo, una política desde el respeto y la amabilidad, porque creemos en la utilidad de esta para solucionar los problemas que más de cerca nos influyen. Eh, nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Instagram, juventud.coin, donde publicamos contenido tanto del partido como del municipio. Con motivo de la manifestación de este viernes por el clima, más necesaria que nunca, hoy hemos estado trabajando en pancartas con diseños muy originales. Finalmente, animar a cualquier persona que así lo desee a unirse a nuestro grupo, simplemente contactando con nosotras y nosotros a la red social anteriormente mencionada. Conversar y tertuliar acerca de política, además dándole un enfoque joven, es realmente interesante y enriquecedor. Tenemos proyectos muy ambiciosos en mente, por lo tanto, estén atentos y atentas a nuestras redes sociales. Muchas gracias y recuerden, unidas podemos.